Estoy muy feliz de estar hoy juntos con ustedes en la celebración de la Feria de Internacionalización de las Universidades Distritales de Colombia. Este año particularmente le estoy muy agradecida de parte de la Embajada de Rumanía por habernos invitado sabiendo que mi país, Rumanía, es el país invitado de honor de la feria. Quisiera expresar uh, un, unas palabras uh, sobre uh, el esfuerzo que están haciendo en base al proyecto Erasmus de la Unión Europea y le felicito por este ímpetu en uh, seguir adelante y desarrollar a través de los proyectos europeos la cooperación eh, entre Colombia y países de la Unión Europea en área de la educación y sobre todo en área de la educación superior, universitaria y, y científica. Permítanme eh, saludarlos y enviarlos eh, enviarles unas palabras uh, sobre la cooperación bilateral entre Rumanía y Colombia en uh, el área de la uh, pluriculturalidad que ambos países estamos muy a menos y cercanos a, a esta cooperación y al uh, desarrollo de, en este campo sobre todo uh, Quisiera enfatizar el, el hecho de que Rumanía es, tiene una tradición en el intercambio eh, de estudiantes eh, extranjeros eh, a través de la oferta de becas del gobierno rumano ah, para ah, países eh, socios como es Colombia. Estoy muy orgullosa de notar el interés de los estudiantes colombianos mostrados año tras año a la hora de aplicar para las becas ofrecidas por el gobierno rumano a través del Ministerio de Asuntos Exteriores conjuntamente con el Ministerio de Educación de Rumanía. Permítame expresar